Seguimos recorriendo la zona. Pablo está con un comerciante de, esa, de ese lugar en donde lamentablemente ayer se dio este terrible episodio. Pablo, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Tanito. Exactamente. Estamos aquí sobre el lado este el lado donde sucedió justamente este hecho con Emiliano. Eh, pero estamos eh, entre la rotonda del avión y pescadores. En este lugar funciona esta panadería y vamos a hablar con Osvaldo, porque Osvaldo nos decía hace mucho que estamos reclamando por inseguridad en la zona. Esto es así, Osvaldo, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿qué tal? Mira, realmente sí, tenemos una inseguridad totalmente, hay pocas luces, está... Los árboles de la costanera eh, obstruyen mucho la, la visión y bueno, y permanente pasan gente, los hacen daño, piden cosas. ¿Has tenido robo en el lugar? Hemos tenido robos, asaltos eh, y así muchas cosas. Mira, recién ahora tenemos un poco de luz, pero quiero que vengas conmigo, Osvaldo, para que me contés justamente lo que tuviste que hacer vos en tu caso. ¿sí? ¿Por qué estos arbustos que vamos a ver eh, a continuación tuviste que directamente cortarlos? ¿Es así, Osvaldo? Los tuve que cortar un poquito. ¿Por qué? Porque no sabía nada y mucha gente eh, no quiere cruzar porque le robaban. Entonces ese fue el motivo, el motivo que los tuve que cortar un poco. Directamente eh, la zona donde está tu panadería, has tenido que cortar los arbustos sí, del lugar. Por la inseguridad que había. Eh, ¿Has tenido cuántos robos en el lugar desde que estás justamente? Acá, eh, tuve cuatro asaltos, cuatro asaltos y, y robos así permanentes que pasan y te roban de algo del auto. De... Así nos están cansados. Estamos cansados, estamos cansados. Y ahí, vos, vos ves, hay muy poca luz, así en la noche hay muy poca luz. Ese foco hace más de ocho meses que está que vinieron a, y la sacaron y nunca más lo vinieron a arreglar. Osvaldo, ¿están pidiendo mayor seguridad, mayor rondín policial por la zona? Sí, eso es lo que estamos pidiendo hace bastante, pero no los dan bolilla Es todo aquí en el barrio Ugenbi, ¿no? En todos lados, pero acá en el Ugenbi, en esta zona... Es increíble el, la inseguridad que hay. Osvaldo, muchas gracias por tu comentario. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, queríamos justamente ver cómo estaba la situación, cómo lo están viviendo los comerciantes uh -huh. en el lugar. Y, por ejemplo, tener en cuenta esta referencia, lo que nos decía Osvaldo, tuve que cortar... Claro, él lo eh, cortó. Eh, ...por allí los arbustos porque tenía inseguridad en la zona y lo queríamos mostrar, Tanito. Claro, claro, directamente tomó la decisión... Eh, sí. ...personal, de decir, voy y lo corto yo. ¿Qué va a hacer? Si esto termina siendo... Eh, una guarida para los delincuentes, lamentablemente.